No sé si ustedes conocen este producto, eh, lo vamos a poner ahorita en, en pantalla para los que están en la radio, ¿sí? lamentablemente es un momento medio, medio complicado. Eh, este es un producto eh, que quizás muchos no han probado, no han visto en su vida y seguramente hay muchísimos otros que lo consumen habitualmente y que a partir de ese consumo, saben lo que significa, ¿sí? En términos de aporte alimenticio, en términos de salud, etcétera. Eh, les presento su majestad el tarwi. Tarwi. Así es como se llama este, este producto. Y les cuento que a partir de esta extraordinaria, este extraordinario vegetal, eh, una persona se ha dedicado a... a trabajarlo, ¿no es cierto?, y que no solamente se lo pueda consumir como suele hacerse, ¿no es cierto?, lo más común cuando hay una persona allí con un baldecito, ¿no es cierto?, vendiendo el tarwi, te lo, te, lo, te lo secan un poquito y te lo dan ahí para que tú te lo, te lo lleves. Eh, ella se le ocurrió hacer, eh, pues, una gama de productos muy interesantes a partir del tarwi, ¿sí? Quiero saludarla, quiero agradecerle a Mariogenia Eugenia Galarreta tarqui que esta mañana nos acompaña. María Eugenia, qué gusto saludarte. <risa> Oye, gracias por aceptar la invitación. Un placer realmente tenerte acá con nosotros. Eh, te he contado las circunstancias en las que me contacté con tu producto un día en la calle caminando. Eh, había una señora que vendía ahí unas, unas tipo masitas, ¿no es cierto? Y claro, uno goloso como es. Eh, me acerqué y le dije, ¿qué son estos? Son alfajores. ¿no? Y digo, ¿de, ¿y de qué son sus alfajores? Me dice, A ver, hagamos lo siguiente, pruebe. Y después me dice, ¿probé? Riquísimo. Y dije, ¿qué es? Le dije, claro, era, no era harina, pues, ¿no? No, no era harina de trigo me dice, es tarwe, le digo, no puedo creer, nunca he comido tarwe, es tarwe, alfajor de tarwe. ¿Saben qué hice? Saqué el sticker de la bolsita y lo pegué a mi celular, ¿es mi celular? Lo pegué acá atrás y dije, tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ahí lo dejé, mira, ahí se muestra, ¿sí? Ahí está, ahí, ahí, ese es. Y claro, nuestra producción se puso en contacto con María Eugenia, y hoy Mario Eugenia está aquí. Tuviste que haber venido hace dos semanas, pero estuviste en una feria lindísima que hubo en el lago, ¿verdad? En es. un encuentro de... No sé si son todos productores de Tarwi o qué, eh, pero bueno, en principio, te ha apabullado con tantas palabras, eh, te, te agradezco, bienvenida, realmente una alegría, Mario Eugenia, qué gusto Muchísimas acá. gracias, gringo, gracias pues a la población de La Paz, de este departamento maravilloso donde produce el Tarwi, eh, más que todo en la región circunlacustre. y como decías, yo he estado en el quinto encuentro de la red Camotes del Tarwi donde nos agrupamos muchas personas ligadas a esta cadena de valor, desde la producción, la transformación y también la producción de productos a base de esta legu maravillosa leguminosa uh -huh. eh, que tiene un alto valor nutricional y que estamos tratando de llegar a las personas, ya que te cuento, gringo, que el consumo per cápita del tarwi a nivel nacional es muy bajo en relación a nuestros pares de Perú y Ecuador, que están cerquitas y también es la región que produce esta leguminosa que algunos le conocen como tarwi, como tauri, le dicen también en, el, en, el, en Europa al lupín, altramus, eh, chocho, aquí cerquita en Perú y Ecuador. Entonces nosotros queremos incidir en el consumo de, de la leguminosa, que es un alimento que... Tiene origen también aquí en Bolivia, ya que se ha descubierto en, en, en la cultura tihuanacota y nazca, semillas del tarwi. Entonces queremos que la gente... ¿Es, es, un, es, una, ¿Es una leguminosa andina? Es una leguminosa andina, andina, pero está a nivel a nivel mundial. Te cuento que hace el, el año 18 he participado de, una, de un evento en, en Cochabamba, donde se han reunido varios expertos en la, en la producción del tarwi. Y nos han comentado que el mayor productor de otra de las variedades, que es el, el tarwi, está en Australia. ¿no? Pero solamente ellos lo utilizan para, de pronto, forraje. Nosotros aquí lo aprovechamos para poder consumir. El tarwi te aporta bastante proteína. Es una de, de sus grandes cualidades. Proteína. Proteína. En 100 gramos vos puedes encontrar casi el 50% de proteína en, en, en, en el tarui. Entonces, mucha gente que ha desarrollado, por ejemplo, una dieta específica vegetariana o vegana, no tienen una fuente de proteína que vaya de pronto equilibrar su Que su es la salud. carne, ¿no? Generalmente exactamente, es la carne de reses, pues exactamente, lo que nos da la proteína. Exactamente. ¿no? Entonces, tienen una alternativa con el tarwi y con los otros alimentos que produce también el país, como la quina, la caña o el amaranto. Entonces, nosotros estamos tratando de vincularnos con, la, con el consumo directo, ¿no? Mucha gente a veces no encuentra, como vos decías, a las caceritas que lamentablemente ahora se las ve como lunares en la ciudad de La Paz. Con su baldecito, ¿no? Exactamente. Hay caceritas que están en la... Eh, a quien le mando un saludo también a la señora Alicia, que está en la calle 4, esquina 6 de Marzo. Todos los días la van a encontrar a ella. Y a caceritas que están... por por la Entre el teleférico morado y la cámara de comercio, ahí están vendiendo y algunas otras en la Buenos y ellas Aires. ¿Y qué te ofrecen? Te ofrecen así, ¿verdad? Exactamente. Así. Este, este, es, el... ¿Este es el tamaño habitualmente del tarwi o así este es, un, es. Eh, uno más pequeñito? No, esta es una variedad grandecita más bien. Te este diría. es más bien grandecita. Este, este, ¿sí? es, este es un tarwi que llega desde Sawiña, que es una comunidad que está eh, también a orillas del lago Titicaca, donde se produce el tarwi y también se desamarga, porque el tarwi como tal, gringo, te cuento que es una semilla que contiene. 33 tipos de alcaloides, lo que lo hace incomible para el ser humano, inclusive para los animalitos. Ah, mira. Entonces nuestra cultura ha desarrollado una tecnología que, bueno, hay varios pasos, pero los tres más eh, principales serían remojar, cocinar y luego lavar para poder conseguir ya el mote de Tarwi, que es el nombre que tiene esta, es, este producto para el consumo directo. Entonces, a partir de este mote, nosotros hemos desarrollado inclusive la creación de recetas para que la gente tenga oportunidad de preparar y darles a sus guaguas. Porque te diré, el, el Tarwi eh, lamentablemente tiene un preconcepto. Mucha gente eh, tiene ya, se previene, dice, no, es amargo. Es una de sus... Eh, esos alcaloides eh, que le decimos amargo, picante, es, es, un, es un alimento también que ayuda a sanar, porque el tarwi te cuento que ahora es considerado como un alimento nutracéutico, sirve tanto para alimentarse como para curarse. Un consumo regular de 100 gramos eh, por día o día por medio te ayuda, por ejemplo, a regular el azúcar en la sangre. O sea, mucha gente puede prevenir o puede eh, lidiar el, el tema de la diabetes mellitus 2, con el tarwisito, previene el cáncer de colon porque el, el tarwi, otra de sus cualidades tiene bastante fibra, entonces gente que lamentablemente tiene que estar en oficina todo el día sentado, o sea, su digestión no es la mejor ¿no? y eso puede de, desencadenar una enfermedad. Entonces el y le ayuda, le acorta. Tú dices 100 gramos, ¿cada cuánto tiempo sería lo aconsejable? Todos los días puedes comer unos 100 gramitos, que es más o menos un puñito. O sea, esto es mucho más de 100 gramos, Es obviamente. casi 200 gramos. Este y te cuento que ese es el, el consumo per cápita que tiene Bolivia eh, de consumo. Y es bajísimo en la región. O sea, en un año. En un año 200 gramos. Es ¿Como hemos nomás. No. Es muy bajo. A ver, no. mostrá. O sea, en un año solo, solo esto solo comemos. O sea, es casi, es casi un granito por día. Ni medio yo diría. Porque mira, en, en el Perú consumen más de dos kilos al año. Ya. Y en el Ecuador, en el Ecuador consumen, saludos a toda, todas las familias ecuatorianas. Cuatro kilos, más de cuatro kilos al año. Entonces, ese que eso es un, ya dentro de lo, de lo recomendado, digamos. Exactamente. Ecuador tiene 16 millones de habitantes consume al año 4 kilos cada habitante, nosotros somos 11 millones y consumimos 200 gramos. Entonces, la tarea es eh, influir en las personas a que no desconfíen de esta leguminosa, que además ayuda a sanar la tierra, porque a través de sus raíces la, el tarwi aporta nitrógeno de manera natural para mejorar a la, a la tierra. Entonces, imagínense, no solamente le hace bien al cuerpo, le hace bien a la pachamama, y le hace también bien a los productores, porque si nosotros empezamos a consumir lo que el campo está produciendo, vamos a garantizar que la producción sea sostenible. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, trabajamos con las productoras de Zahuiña, de Chapampa y Copacabana, en el municipio de Copacabana, donde también desarrollamos nuestra actividad. Yo vengo cada jueves a la feria de la plataforma Agrobolsas surtidas También un saludo a mis compañeros, quienes acompañamos una feria de dos horitas en diferentes lugares, para poder ofertar estas, estos productos, Correcto. igual tenemos leches vegetales. están En base a Tarwe. Eh, también en base a Tarwe. Leche ¿no? en base a Tarwe. Sí, y te cuento de la leche. La leche es una preparación súper sencilla que algún rato me, me gustaría volver aquí para prepararles directamente. Lo hacemos, lo hacemos, encantado. Para que la gente tenga este, este conocimiento, esta herramienta que va a mejorar su salud. Es una preparación súper sencilla y tú puedes alternar, por ejemplo, con... Con frutas de temporada, puedes tomártelo directamente y también hemos elaborado, mira, este es un producto que con Carmina, la, la, la, la compañera que te ha vendido los alfajores, estamos elaborando, este es un cacao orgánico con harina de tarwe es una chocolatada instantánea de tarwe. tú ver, una Tú pones, hay, hay, una, a esa cámara, tú pones a una, tiene este, este producto, tiene dos tabletitas, una sola en una taza de agüita con, o sea, una agüita caliente y tiene una chocolatada de tarwe instantánea. Para el consumo directo. Qué maravilla. Eh, permíteme, ahorita vamos a ir a los productos, lo vamos a ir describiendo. Volviendo al tema del Tarwi. Eh esto, por ejemplo, ¿cómo puedes comerlo? Digamos, esto ahorita, digamos, lo mezclo. Ahorita, por ejemplo, puedes comerlo directamente. Así, ya. Podemos licuarlo para hacer una leche de tarwi. Ya. Podemos hacer una sopa de tarwi. Eh, la gente que consume sopita de maní, por ejemplo, pero a la larga eh, le hace daño al, liga, al hígado, está. ¿no? Le hace trabajar bastante. Cierto. Entonces, Ahora, dime, por ejemplo, me hago un asadito, digamos, con mis verduras, etcétera, y ahí le echo unos, unos tarwi. No, unos puedes estos... hacerte mira Si te haces un asadito, te puedes sí. una ensalada. Una ensalada. Una ensalada pones por Ahí, ejemplo mira, mira, exactamente ¿no? o puedes hacerte un humus un humus que solamente licúas por ejemplo tarwi con un poco de almendras eh, aceite de oliva condimentas y ya tienes una, un hummus o bueno. puedes agregar inclusive a la yaguá mucha gente por la rapidez eh, hace por ejemplo en licuadora no su tomate su locoto su quirquiña y un puñito de tarwi tienes una maravillosa eh, salsa ahora te gustan los anticuchos pero el, el maní te cae mal. Yeah. Entonces, te haces una, una salsa de maní para acompañar tus papitas de tarwi. Entonces, hay una alternativa eh, muy amplia. El tarwi es versátil. Se puede utilizar para hacer cosas saladas, dulces. Interesante. Eh, una, tengo una, aquí una, una persona que manda un mensajito. Me dice, eh, ¿dónde encuentro el tarwi, No hay tarwi, dice. Quizás estamos en un círculo vicioso donde como la gente no compra, ¿para qué voy a traer? entonces Exacto. Estamos ahí pataleando, pataleando, la gente no compra y nadie trae para vender. Así es. ¿Está eh, pasando eso? Está o, pasando, no porque te digo, hay caseras como lunarcitos, no hay así como antes se veía a cada paso. Por ejemplo, cuando tú vas a Copacabana, en el mercado Santa Marta, nuestras caseritas toditas están vendiendo alrededor del mercado el Tarwi. O sea, creo que en, en relación así um, a ojo de buen cubero, Copacabana es uno de los municipios que consume más tarwi en el departamento de La Paz. Uh -huh. Entonces, ese tarwi también llega a la ciudad de La Paz. Por eso, nosotros, por ejemplo, les digo, en los días jueves traemos mote de tarwi para vender en la Feria de las Agrobolsas surtidas ¿Dónde queda esto? Mira, es una feria itinerante de varios productores que están en la ciudad, como ya. también en, en las provincias. ¿no? Eh, por ejemplo, el, martes que el jueves que viene perdón, vamos a estar en la Plaza Scout, a dos cuadras del Materno Infantil, de cinco a siete y media de la noche. El subsiguiente jueves vamos a estar en Obrajes, vamos a estar en, qué eh, lugar? en la plaza que está eh, al frente de la Iglesia de Exaltación Exaltación, ahí vamos a estar en el mismo horario, y el subsiguiente jueves, el último jueves de cada mes, estamos en el Pasaje Medina Celi en Sopocachi, ¿no? Ahí estamos también vendiendo en estos horarios y los primeros jueves de mes estamos en San Miguel, ayer estuvimos allá. ¿En San Miguel, en ayer? San Miguel, ¿En qué lugar? En, en qué... la parada del Pumacatari a el, de la ruta que va al centro. En ya. ese lugar estamos de 5 a 7 de la ¿Y noche. Ahí, ¿Y ahí venden el, el mote? Mote de taro y galletones, vendemos los alfajores, Toda las la galletas, línea de productos. Toda la línea Correcto. de productos. Para, para tener una referencia, ¿cuánto cuesta, cómo venden esto? ¿Por kilo, por gramos? Por cómo... kilo vendemos. Por... Por Kilo. Por medio kilo, 10 bolivianos. ¿10 bolivianos, bolivianos? Medio sí, kilo. Medio kilo, que te rinde para tres preparaciones, imagínate. Como salido para tu almuerzo, tres luquitas, 320 de, de bolivianos, para hacer una sopita, por ejemplo, para hacer una leche. Esta leche puede hacerse un jugo. Eh, y en, en, lo que te decía, la, en relación a un vaso de leche de vaca, una leche de tarwi aporta 10 veces más calcio. Eh, a las personas que lo consumen, además que tiene un aminoácido que permite que vos, yo, la gente que quiere prevenir osteoporosis asimile ese. Oye, calcio. este es una maravilla. Es una maravilla, sabes qué? este es, es, es parte de un programa que se llama las fantásticas andinas. Es un alimento fantástico, maravilloso que no le estamos dando el valor, aunque sí hay hay ahorita avances, no, hemos logrado motivar a mucha gente que inclusive ya nos ha copiado. Yo digo, bueno, está bien. La cosa es que Empecemos a consumir el tarwi, empecemos a generar esta necesidad de incorporarlo a nuestra dieta, no solamente como nachos, como alfajores, galletas, sino también en la cocina. Podamos hacer hamburguesas, podamos hacer sopitas, podamos hacer salsas. Mira, me voy a, me voy a echar un piropo a, yo, a mí misma. <risa> Hago un ceviche de tarwi maravilloso, que no es, no es nada complicado de preparar. Igual eh, pueden visitar las redes que manejamos, ahí están las recetas, ahí están los procesos sugeridos. ¿Dónde estás? A ver, en Flor dirección. de Tarwi. Se llama la página F Flor de Tarui. Flor de Tarui. Flor de Tarwi. Sí. Y nombre? también en la en la página de la red de los Camotes del Tarwi, porque camotes de nos tarwis. hemos no, enamorado no. tanto del Tarwi. Nos hemos encamotado y estamos tratando de que la gente también lo haga a través de nuestro trabajo, ¿no? Que queremos difundir. Ahí en, en la plataforma, en esta, en esta red de Camotes, estamos Cuy Pancarita que hace. Humus de tarwi, hace unas, eh, unos mush de, de frutilla con beterraga y tarwi. Tenemos también a, a los compañeros de Intipaxi, de Sencata, que hacen panes de cañagua, de quinoa, de amaranto. Tenemos a La Luna, que hace una coctelería, la chachila, por ejemplo, a base de leche de tarwi. También está el Guainatambo que nos ayuda a generar también información, permanente en la radio de cómo podemos bueno. consumir el tarwi. Nos encanta, buenísimo. Y bueno, estamos así, ¿no? Con gente de Carabuco, de Escoma, la provincia Camacho, está la provincia Manco eh, Mancocapac con el tema de Copacabana, Zahuilla, y... Chapampa y otras comunidades. También. Correcto. Eh... Tú has avanzado, ¿no es cierto?, has dado un paso y no solamente vendes o, o estás en el tema del mote, sino has dicho, caramba, vamos adelante con, con, otras, con otros productos. Y aquí justamente, no sé, ¿cuál fue tu primer producto y cuándo empezaste con la idea? Eh, y, ¿Y cómo fue, no es cierto?, ¿cómo se te ocurrió?, qué, ¿quién te dio la idea?, ¿cómo, cómo nació esta, esta historia? De esta ya amplia línea de productos, tienes muchos productos. ¿Cuál fue el primero? Mira, el, primerito, primerito. el primero ha sido el gallechití. Era, era, era un chiste, un chiste allá hace 10 años atrás hice un documental que se llama Sevilla es este este este, este, este, este. Allá, este es el gallechiti este. es el ver, primero que ha nacido y ya. si quieres probarlo también para no, que des no, no, no, no, para no, no, que de no, no, no, solo, solo vamos a mostrar ¿sí? entonces entonces estas se llaman gallechitis ga, gallechitis de tarde entonces yo y... hice una preparación ya. Puse en las latas ya. y te cuento que cuando salió del horno, este, era una sola galleta. Entonces, o sea, salió malísimo. El malísimo, primero. malísimo. Ajá. Pero realmente para la gente que quiere emprender alguna idea de sí. trabajo, sí. nunca sí. se rindan. Los no. fracasos son así como experiencias para impulsar Tal cual. hasta que salió. Y es uno de los productos que a mí me gusta más. Y te cuento que en Copacabana las guaguas se ahorran sus centavitos para comprarme esta galleta. Mire, sí. ¿Y cómo haces con el tarwi? ¿Lo, ¿Lo vuelves harina? Lo vuelvo harina para algunos productos, por ejemplo, que tengo una oferta de libre de gluten, sí. Esta se hace con harina de tarwi. Eh, después los nachos también hago con este, harina de Esto tarwe. primero haces la harina entonces y después ya como, como si fuese una harina de trigo o sí, de Sí, no, cereal. este preparo con el mote de tarwe, con el mote fresco. También, como directamente no, con directamente, el mote fresco. Como no uso conservantes, este es un producto ¿No que... ¿No usas conservantes? No, no, ni preservantes ni conservantes. Todo es una preparación tradicional. Lo más químico que pronto tiene este producto es el royal, digamos, que es... Claro, es, un, es, es un leudante. Es un leudán Bien. Eh, esta, esta, esta fue tu primera. Esa fue la primera. Fue primera. ¿Cuándo fue no, la segunda? La segunda es este galletón que ha nacido ver, en Achumani, en la, de, en la casa de mi amiga Beatriz Jurado, a la de Jurado. Ahí está. Ahí <ríe> ha está. nacido en esa, en esa su casa. sí. Y, y qué, qué, qué, qué es el galletón, digamos, el a, galletón, diferencia de, de a diferencia de las galletitas. A diferencia de la de la este tiene, por ejemplo, el mote de tarwi también, tiene ya. avena, tiene harina de trigo, no tiene azúcar, tiene miel de caña y chispas de chocolate. Caramba. Sí, para una merienda, Caramba. un buen recreo. Claro. Eh, Mira, ahí lo es, tienes. Sí. Ahí está. Y la. te cuento que la idea del tarwi me la dieron mis guaguas. Realmente qué lindo escuchar en el camino, o sea, a las a las nuevas generaciones que aportan ideas para mejorar también como familia, ¿no? Tus, tus una, condiciones, una sí. Entonces. Además deben ser pues los que les gustan, ¿no? Ay, no, ¿no? De sabes decir, que mamá, ellos está son. Bien, sí, está más o menos. Lo que a ellos les gusta, eso, eso es lo que sale. Éxito. Exacto. ¿Después qué otros? Ya ¿qué después hemos em em desarrollado los libres de gluten también. ¿Cuáles por... son esos libres de gluten? Este, mal, este, este, este, el, por el alfajor, ejemplo, ¿no? Mira, este es una, bueno, así viene presentado, ¿no? Es una, una sí, cajita. es una ¿sí? cajita que tiene ocho alfajorcitos. Ya, ya están haciendo fila ahí para comprarte todo, mira. ¿Jalichi? ¿Jalichi? ¿Cuál es jalichi? No, no sé. <risa> Pasen bien el dato. ¿eh? Sí, ahorita, ahorita, ahorita, ahorita vamos a ver. Después tengo es. las otras ¿Cómo? galletas de flor. A las gallechitis. Ah, ah esa. Las gallechitis. Gallechitis. Gall gallechitis se llama. A cinco luquitas. Cinco. cinco. A cinco luquitas. Nada, mira, son diez galletas. Oye, Ajá. a cincuenta centavos. ¿Cuántas? Aquí aquí 4 cuatro ¿Sí? Dale, a tengo ver, vamos hacer una, Vamos a vamos hacer una a, subasta. Vamos a hacer una subasta. <risa> bueno, en pro de la red Camotes del tarbi. Eh, por los Camotes del Taro y por la camotera. Eh, mira, esta es, es la presentación, ¿sí? Eh, dentro están los, los alfajores, ¿sí? Son alfajores de, de, de. hechos de tarwi. Sí, ¿O tiene, le pones aquí alguna otra.? Tiene maicena, lleva maicena, maicena, maicena lo único maicena. Eh, sí, y lleva ¿sí? harina de tarui. Podemos abrir uno claro, simplemente por para favor, mostrarlos. Claro ¿sí? que Solamente sí, por para mostrarlo. Favor, por favor. Lo, vamos a, lo vamos a abrir aquí, ¿sí? Aquí está, mira. Uy. Uy, uy, uy. Están endulzados y ay, eh, ay, ay. con. Miel de caña, no llevan tampoco dulce, este, de leche. dulce de leche. O sea, es un producto vegano para celíacos, para intolerancia a la lactosa, para la... Quienes no pueden consumir azúcar, por eh, ejemplo. También, y para todo público. Tú que tienes una dieta de pronto regular, puedes comerlo. y ahí no vamos seleccionando, no a ver qué puedo comer y qué no, ¿no? Entonces, compartimos todos, para todos. De acuerdo, todos muy bien. Eh, esto mostraste recién, la esta es la... Estas son las tabletitas que se sí. usan para eh, hacer chocolate. Sí, eh, agua caliente, una tabletita y ya tienes una chocolatada instantánea de tarwi. Ahí está, ¿sí? Sí, y tarwe. ese vale tres luquitas, o sea, tres también para... no solamente estamos tratando de que la gente consuma, sino que también tenga la posibilidad de hacerlo, porque eh, ya entiendo, hay algunos compañeros que trabajan también estos productos, pero le, le encarecen bastante. Entonces, no es la idea. Galletas crocantes de cañagua y tarwi. Uy, esa es una ay, alianza maravillosa. Ay, ay, ay, ay, ay. mira eso. Mire, ¿Ah? este, este, esto, esto suple, por ejemplo, a un almuerzo, medio paquete a un plato de comida. Te da el... El, la el, misma, el mismo valor energético. Exactamente, hasta más de repente, ¿no? Entonces, imagínense ustedes tener esta posibilidad de fusionar nuestros alimentos. La cañagua que utilizo es de la producción de la granja Samiri, que también ellos proveen a la, al subsidio. Por eso, mamás, por favor, no vendan su subsidio. Háganse galletas, háganse compotas, preparen apis. Hay una gama interesante de preparaciones. También damos talleres, también estamos en esa parte, Qué bueno. para que la gente tenga esta, esta herramienta, ya les decía, para mejorar la salud de su familia, bueno. para prevenir muchas enfermedades y también para darle el, el lugar que merece. Nuestra producción local. Es, quiero ver estas bolsitas. Oh, me, estas me son, atención. ¿Qué son estas? bolsitas? Son tecitos, te cuento. Tecitos. Tecitos, sí. Tecitos, sí. ¿Cómo es esto? A ver. Mira, yo he nacido y ya tomaba té de zanahoria, porque mi mamá. Té de zanahoria. Té de zanahoria. Pero yo le aumenté un par de cositas, ¿no? Tarwi, aumenté... seguro. <risa> no, lo puedes acompañar con un pan de Tarwi. <risa> Solo así, ¿no? Té de Tarwi, es, es una es, y mira este un, es una infusión a base de zanahoria. Bien jengibre y canela y este Uy. dale la vuelta Ay, al, perdón, revés. al revés perdón, disculpe, <risa> este es, vez, un tecito, es un tecito es sí. un tecito de manzana, manzana. Es exactamente manzanas de la de Zapaqui, manzanas orgánicas con sí, rosa buena. blanca de Copacabana y un poco de canela, Qué este lindo. tecito es relajante porque en Copacabana le conocen al, a la rosita blanca como el quitapenas, es una ya. Es una um, propiedad de la plantita que Ajá. realmente le ayuda a la persona que tiene de pronto un poco de insomnio, tiene alguna preocupación de tomarse un tecito antes de dormir. ¿Cuál tienes que tomar? El de ¿Manzana? rosa blanca y manzana. Rosa sí. blanca, manzana y sí, canela. Y canela, ¿sí? así es. ¿Con eso duermes plácidamente? Hoy, como un angelito que no tiene pecado alguno. Mira, qué maravilla. <risas> de, deme dos, dice el compañero. Bueno, mira, para los... ¿eh? otra también ah ya ya ya Aquí mira vamos acá a tenemos entalor. otro otro que este me imagino ya es para para los, los amantes de los chips, ¿no? Los Exacto, que les gustan los, los tarwinachos. Para cuando se toma una, un traguito, ¿no? Un aperitivo o algo. ¿Cómo se llama? Tarwinachos. Tarwinachos. Los tarwinachos, mira, han nacido también en pandemia. Este es fruto de la pandemia. Estábamos en Copacabana, no podíamos venir a La Paz porque no había cómo cruzar el estrecho de Tiquina. Ya. Entonces dijimos: algo tenemos que producir, algo tenemos que hacer. Entonces dicen mi hija y su papá bueno podríamos intentar hacer eh, productos eh, salados entonces dijimos hagamos tarwinachos. y mi guagua es el quien hace el diseño del, de la etiqueta del ah, tarwinacho, sí Ahí él, él ha dibujado a ver, a ver si él ha dibujado él le ha puesto el nombre con su hermana qué lindo. entonces eh, somos Ahí un está, equipo mira. somos un equipo que trabaja para eh, no solamente generar una economía, sino también para que la gente tenga esta posibilidad, ya insisto, en que consuma el y de diferentes Yo, bueno. maneras, de directo consumo, porque a veces, por ejemplo, si ven caseritas que están en la calle vendiendo motecito, cómprenles, le pueden sacar la cascarita por si tienen dudas de que tenga algo de polvo, Yo. pero si lo llegando a la casa, échenle una lavadita con agua calientita y nuevamente pueden comerse hasta la cascarita, porque en la cáscara van a ocupar el, el la fibra que tiene esta leguminosa que como te digo, es parte de mi camino, es parte de mi vida y estamos haciendo que esta promoción llegue a toda la, la gente y me alegro que a través de Carmina, mi compañera que es del Ecuador, <ríe> haya podido llegar a ti Buenísimo. y a través de Una ti, belleza. pues a la gente que está mirándoles seguro, en seguro este que momento. Sí. Eh, mucha gente se va a quedar seguramente, eh, quizás sorprendida, algunos, ¿no?, eh, muchos probablemente han escuchado hablar, pero es un poco como sucedía con la quinoa, ¿no? Decía, no, eso es para, para la gente del campo, ¿no? Así una, sí. una mirada así un poco incluso eh, de, desprecio, de desprecio, ¿no? así de decir, como que... ¿Cómo yo pues voy a comer estas cosas, no? <risa> sí. Pero vean ustedes, estamos hablando de la posibilidad de tener, de contar con una con una leguminosa en este caso que te va a permitir, entre otras cosas, sustituir el exagerado consumo de carne, ¿no? Porque la gente, sobre texto de tener proteína, come carne, ¿verdad? Que después te acarrea otro tipo de cuestiones. Y aparte, como uh -huh. ahora que ha subido la carne, ahí bueno, tenemos el tau, ahí está, tabui, ahí ahí está, está. Tenemos ahí está. la quinoa, ya que hablabas de la quinoa, quiero que pasen por Emapa, ahí está la quinoa, qué mágica. Una quinoa que no les miento, solo 10 minutos de su vida van a poder ocupar para hacerla. Es una quinoa precocida, calientan agua... Tres tacitas de agüita, una tacita o todo el sobre de la quinoa, y en 10 minutos tienen una pizara para hacer, eh, acompañar con verduras, pollito, carne, ensalada, lo que ustedes quieran. No quieren comerla toda, le pueden separar, guardar para hacerse unas dos rejas, unas albóndigas, unas hamburguesas. No les da tiempo, háganse un arroz, una, una lechecita con esa quinoa para un buen desayuno. No les da más tiempo, métanle a la licuadora, procésenlo con un poco de fruta y ya tienen un súper vitamínico al alcance de toda la población. Además de una gran inventora, una mujer muy creativa, <risas> el mundo de la comunicación acaba de recibir una, una sorpresa muy grande, ¿no? Tenemos una comunicadora pero fenomenal. Muchas una maravilla, María Eugenia. Muchas gracias. Gris. Bueno, eh, ahí aparecía el teléfono, lo vamos a poner por favor en pantalla y lo vamos a dar para quienes nos siguen a través de la radio, ¿sí? Anótense, por favor, a, busque, busque, punta a ver, pruebe si funciona y raspe raye en el, eh, rayen el papel, ¿sí? Anótense por favor, ¿sí? Este es el número de teléfono eh, mediante el cual pueden comunicarse con Flor de Tarwi, así es como así se es. llama este, este emprendimiento. emprendimiento. ¿Sí? Eh, otro, eh, también el le llaman los camotes, ¿cómo es? Los camotes. La de, red camotes del La Tar. red camotes del Tarwi. Y el teléfono que, es, que aparece ahí, que es el 698-06083. Lo voy a reiterar: 698-06083. Eh, desde mote hasta estas delicias que nos trajo hoy María Eugenia, que son alfajores, que son eh, galletas, ¿no es cierto? Eh, los chips, los tecitos, todo, todo, lo van a poder eh, conseguir justamente contactándose con esta eh, línea telefónica. 698-06083. Simplemente para quienes no estuvieron atentos, eh, ¿podrías repetir cómo sigue la agenda de los eh, de las ferias de los jueves, por favor, claro hasta que fin sí. de mes? Mira, eh, sí. en los primeros jueves estamos en San Miguel. En la parada Puma del que va al centro. El segundo jueves estamos en Miraflores, en la Plaza Scout. El tercer jueves estamos en Obrajes, en la Plaza Exaltación, en bueno, la Iglesia Exaltación al frente. Y el cuarto jueves estamos en el pasaje Medinaceli, en Sopocachi. Correcto. Igual pueden visitar la plataforma Agrobolsas Surtidas, donde les damos indicaciones, cómo llegar, qué, qué otras ofertas llega, por ejemplo, desde Chicani, desde Callapa. Eh, también eh, tenemos otras compañías que traen verdura orgánica, leches vegetales de mikuy, están las super mermeladas de Cusiciña están nuestros compañeros también que hacen de sano y divino, gente que consume gelatina de pata, los chocolates divertidos, eh, con cacao orgánico, frutitas. Bueno. Tenemos una oferta variada, así que les invitamos también que a través de las redes nos sigan en Plataforma Agro Bolsas Surtidas, Flor de Tarui, Red Camotes del Tarui, para que ustedes tengan estas opciones, porque también es otra forma de llegar. Y el para el 28 de octubre quisiera por favor invitarles, claro. vamos a estar en el Guainatambo desde las 9 de la mañana en Villa Dolores, calle 8, a dos coritas del Teleférico Morado, donde vamos a presentar los acuerdos a los que hemos llegado en el encuentro del, de los camotes del, del Tarwi, el quinto encuentro que se realizó recientemente el 25 de septiembre, para ver también qué más vamos a hacer y con Alianza de los Consumidores, pues... Necesitamos avanzar, así que la invitación cordial para que el 28 nos acompañen en la Ciudad del alto. Buenísimo, Mario Genia, realmente ha sido un placer. Eh, espero que la gente no empiece a consumir esto cuando se enteren que los astronautas de la NASA lo consumen. Que así nada es. raro que lo consuman. Lo consumen. Te cuento que mucho, ¿Seguro? exactamente, mucho del tarwi. En Europa han desarrollado yogures, leches, lo claro. consumen permanentemente, claro. es una alternativa y nosotros todavía estamos en ese camino, que vamos creo a... que lo vamos a lograr con complicidad con usted, que quiere a su familia, que quiere a sus guaguas, que se quiere a sí misma, para poder tener esta alternativa. Estoy pensando seriamente dedicarme a producir galletas y que venga acá a conducir el, <risa> el informativo, ¿no? ¿Una camote del tarwe? 20 bolivianos se me ha dicho sí. que le compre lo que pueda. Sí, todo dale, lo que alcance. Dale, si le si tiene 20, su presupuesto, todo lo que alcance eh, va a estar bienvenido. Con yapita, con yapita. Sí, sí. Ah, mira, nada más. Eh, bueno, una vez más el teléfono y agradecerle otra vez, eh, María Eugenia Galareta Tarqui, estuvo con nosotros compartiendo esta, este momento tan especial para nosotros porque la verdad es que esto de pronto es una, una alternativa ¿no? Eh, ante... Eh, Tanta comida, ¿no es cierto?, que no, no necesariamente te hace bien, ¿verdad?, no, no queremos hablar mal de ningún producto ni nada, pero bueno... Eh. Si de pronto darle una oportunidad a, esta, a este maravilloso fruto de la tierra, pues eh, hay que hacerlo, ¿no? Hay que probar y, bueno, pues seguramente van a ver ustedes con el tiempo, no, no se van a arrepentir. Así que a darle con todo al Tarwi, a encamotarse del Tarwi, sería, sería el término. Y, bueno, para los contactos vamos a reiterar nuevamente el 698 06083 y, obviamente, las redes sociales, que es lo más común en estos tiempos. Eh, otra vez, gracias, María Eugenia, nos va a encantar que pronto vuelvas para dos cosas, básicamente. Uno, la leche... Y segundo, ¿no? Te vamos a perdonar el ceviche. Dale, ah, venimos a hecho? hacer eso, dale, ¿Sí? claro bueno, que sí. <risas> dale, María Eugenia, que vaya muy bien todo, ¿sí? Y, y fuerza, ¿sí? Que siga adelante esto y que crezca y que crezca y que cada vez aparezcan más puestos, puestos de venta. Eso Exactamente, es lo eso es lo es que, que, que está faltando, ¿no? Eso es lo que queremos y queremos crecer juntos, porque solitos avanzamos, pero en equipo, en comunidad, pues vamos a tener logros maravillosos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido hoy día. Gracias, Gringo. No, un, un abrazo, ciudad sido, de la paz, ciudad maravillosa. Un, un saludo, Siempre... un saludo a tu mamá, que posiblemente nos esté bien. Seguro, ¿sí? seguro mi viejita, Ahí mi papá es. también, a toda mi familia Al allá en el alto. También. Seguro, un cariño grande para ellos. Y recordarles, tenemos este espacio que hemos pensado hacerlo los viernes, para que vengan y muestren sus eh, producciones, ¿no es cierto? Si, si tú produces algún tipo de, de alimento o algún tipo de producto o de pronto ropa, ¿no es cierto? Lo que tú quieras mostrar, este es un espacio en el que pueden participar, así como lo ha hecho hoy Mario Eugenia, para mostrar toda su producción, su capacidad y por supuesto, ojalá que sus emprendimientos vayan viento en popa, ¿sí? Que crezcan, que de eso se trata. Bien, vamos a cerrar este momento, vamos a cerrar este bloque, gracias otra vez Mario Eugenia, un gustazo como siempre. Gracias, Muchísimas siempre. gracias, muy amable Hasta siempre. Eh, hacemos el corte, ¿sí? Hacemos la pausa, estamos a cuánto, ya estamos cerca de las 10, ¿no? Creo. Uy, a segundos de las 10, Dios mío, cómo ha volado el tiempo. Así es el tarwi, ¿no? Así, así es el encamotarse así. del tarwi, esas cosas había tenido. La pausa, por favor, venimos enseguida.